Cordial saludo, mi nombre es Eutis Eugenia López Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales del Programa de Contaduría Pública. Estaremos hablando en este recurso sobre la introducción al impuesto sobre las ventas. Este impuesto es a nivel nacional, eh, tiene sus hechos generadores eh, descritos o mencionados en el artículo 420 del estatuto tributario el sujeto pasivo son todas aquellas empresas o personas naturales que entregan un bien o un servicio el cual lo deben de soportar o tener un documento soporte es indirecto ya que recae sobre el consumidor final es el responsable de hacer el pago de este impuesto tiene unas tarifas esas tarifas tenemos la general eh, que es la del 19% y la tarifa diferencial que es del 5% igualmente en el estatuto tributario en el libro tercero hay unos artículos donde señalan eh, el listado de esos bienes, servicios tanto exentos, excluidos y eh, grabados tanto de la tarifa general como de la tarifa diferencial. Si miramos el artículo 424, estaríamos allí eh, identificando todo lo que son bienes que no causan el impuesto, o sea, los excluidos. En el artículo 476 tendríamos los servicios de esos eh, excluidos de IVA. El artículo 439 nos habla de esos comerciantes que son exentos o no responsables. El artículo 477 nos detalla el listado de los bienes exentos. El artículo 468 enmarca cuáles serían esos bienes eh, con tarifa general. El 468-1, eh, todo lo que son bienes grabados a la tarifa del 5, lo detalla según su código arancelario. El 468-3, eh, los servicios también del 5. Cuando hablamos de esos bienes y servicios, pues se clasifican en grabados, exentos y excluidos. Cuando hablamos de los grabados, son los que causan el impuesto, o sea, el IVA. Sea con tarifa general o sea con tarifa diferencial, son responsables de este impuesto y se pueden descontar el IVA que pagan. Exentos también son grabados, pero la tarifa del 0%, o sea, que en cualquier momento de una reforma tributaria pueden tener una tarifa general o diferencial. Lo bueno es que los saldos a favor que se generen ellos eh, se pueden pedir en compensación o en devolución. Y los excluidos son los que no causan impuestos, son básicos para el ser humano, no son responsables del impuesto. Y el IVA que pagan sería un mayor valor de ese gasto o de ese costo. Se tienen unos regímenes. Eh, clasificados con el IVA eh, tenemos el régimen responsable de IVA el no responsable de IVA y uno que se generó hace poco que es el régimen simple de tributación cuando hablamos de no responsable de IVA hay unos requisitos, hay unos elementos cuando son ellos son personas naturales que sus ingresos en el año anterior o en el año que se esté ejecutando no supere 3.500 VTs, lo mismo en consignaciones, en contratos. Todo está marcado en VT para poder hacer como las conversiones de acuerdo al año grabable que estemos hablando. Igualmente que no tenga más de dos establecimientos de comercio, que no maneje franquicias, que no sea usuario aduanero. Ya si estos requisitos se generan solo uno, ya sería responsable de IVA, o sea que allí van a estar tanto personas naturales como las jurídicas que si no interesa requisitos, sino que con solo ser una sociedad entra ya enmarcado como responsable de IVA. Y el régimen simple de tributación es un régimen prácticamente de nuevo, de hace unos años para acá que se generó, donde están las personas naturales, personas jurídicas, hasta las mismas profesiones liberales que hayan tenido ingresos en el año anterior, sea en ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 VT's. Todas las actividades están enmarcadas en el Estatuto Tributario en el artículo 905. Todo esto se va a generar o se va a presentar en el formulario 300, que es el que se genera todo el reporte de ingresos, compras, gastos, IVA descontable, IVA generado, el que se va a pagar o va a quedar a favor en este formulario va a haber presentación bimestral y cuatrimestral hay unos requisitos bimestral es cuando son responsables obviamente de este impuesto normalmente son grandes contribuyentes o personas jurídicas o naturales que sus ingresos en el año gradual anterior hayan sido iguales o superiores a 92.000 UBTS en cambio el cuatrimestral nos estaría haciendo referencia a esos mismos 92 vueltas, pero a nivel inferior. Bueno, espero que haya quedado pues con claridad el tema y muchísimas gracias por su atención.